Pues tenemos que ver unas series que me han hablado muy bien de ellas. ¿Ah? ¿Cuáles? Pues esta de Narcos, creo que se llama. Que es de unos narcotraficantes o algo así. Unas movidas muy raras del dinero y de que matan a la gente. ¿Qué te parece? Sí, Ok. No sé qué tiene que ver el culo con las pestañas. Sí. Y la de Breaking Bad, esta que es de un profesor que... que hace droga en una caravana por que gana muchísimo dinero, joder, No me acuerdo de, de cómo se llama el, el protagonista. No me acuerdo. Dime nombre. Pero la mejor la mejor academia de mayordomo se llama. Es una es una web serie. Es una web serie de estas que hace una gente muy profesional. Sí. Esa es la que más me gusta.